cuando se genera un, una deuda en tu contrato por una factura de vuelta, te llega un aviso con el correo electrónico indicándote los datos. Tienes acceso a un link en el que puedes acceder para hacer el pago directamente. Una vez accedes, aparecen los datos de la deuda y las formas en las que puedes hacer pago con tarjeta, transferencia bancaria inmediata o Bizum. En este caso, damos a la opción que queremos, nos dirige directamente al enlace donde, donde se van a poner los datos y en este caso tendrías que poner el número de tarjeta, la caducidad de la misma y el CVV que está en la parte de atrás. Cuando le das a pagar, te dirige a tu aplicación del banco o a la página web y tienes que confirmar la, la compra o autorizarla. Conforme lo hagas, el pago quedará realizado.